Hola amiga, amigo, hola, hola, hola Espero tener tu atención Simplemente unos minutos Algo muy cortito Que he pensado regalarte hace Hace 10 minutos, 15 minutos Es lo siguiente cinco pautas esenciales Para salir del victimismo Y empezar a abrazar La personalidad que tienes Las virtudes que tienes, los valores que tienes Y abrazar tu éxito Mira, para salir del victimismo Tienes que estar, punto número uno, muy pendiente de lo que te dices, de cómo te hablas. Porque eso es lo que va firmando tu destino minuto a minuto. Así que háblate a partir de ahora mismo con cariño, con compasión por ti, con amor hacia ti. ¿Sí? Dos, muy importante. Sé que te va a costar un poco el primer punto. Por eso el número dos es, miéntete, miéntete hasta que sea verdad. No te importe, de verdad. Cada vez que mientes... Lo vas creando y esa mentira paulatinamente se va convirtiendo en verdad. Hame caso. 3. Enseña para aprender. Todo lo que tú ya sabes, enséñaselo a otras personas. Regálalo a otras personas. Verás cómo te das cuenta que en esa interacción tú también aprendes. 4. Date cuenta de una cosa: cambiando tu mentalidad, estás cambiando tu vida. Ya sé que eso del cambio parece poco fácil, pero si insistes, ese cambio se torna transformación. Y punto número 5 y el más importante para salir del victimismo sí o sí es no te juzgues. No te juzgues en ningún momento. Atesora toda esa energía, toda esa fuerza que tienes al juzgar o al criticarte a ti mismo para seguir, para avanzar. ¿De acuerdo? Así que ten presente algo importante. Digamos que lo más nuclear para salir del victimismo, aunque parezca algo extraño, es miéntete. Miente a tu subconsciente continuamente de forma positiva. Yo soy la frase que tú quieras de forma positiva. Yo estoy la frase que tú quieras de la forma más positiva. Yo pienso la frase que tú quieras, pero la más positiva. O mejor dicho, y siempre la más positiva. Ve engañando a tu subconsciente continuamente, de esa forma irás creando una realidad que se vaya tornando poco a poco de, ver, de mentira a verdad, de mentira a verdad, de mentira a verdad y eso te hará ir avanzando continuamente, creyendo en ti más y más y sobre todo y lo más importante desde el minuto uno, ¡pam! ya estarás saliendo del victimismo. Pues nada más amiga amigo, era simplemente este regalo, de verdad, espero que lo disfrutes. Y no pares de hacerte preguntas. Chao.